¡Nos vamos de vacaciones! Por fin, después de cuánto tiempo. No sé. ¡Nunca nos hemos ido de vacaciones! Porque no hacemos más que trabajar, trabajar y... Y, y, boda, y boda, y boda, y boda. Este año la vacación ha sido boda. Boda en Murcia, boda en León, boda en San Almería. Pero que no, se acabó la temporada de bodas y por fin tenemos tiempo para nosotros. Así que nos vamos a ir de vacaciones a Barcelona primero. Que no vamos a estar en Barcelona, que ahí hay pago por todos lados. Pero nos vamos en una época mala, lo teníamos ya... Reservado desde hace cuatro meses y, y bueno, no hemos podido cambiarlo Así que nos vamos a ver a mi amigo Mel, A mi amigo Adri Y a Vane y a su novia Y luego nos iremos a Zaragoza Y por último a Córdoba Así que intentaré hacer un vídeo de todo lo, lo haré igual por capítulos Pero bueno, empieza el viaje Así que hasta luego Bueno, pues ya estamos esperados para salir Desde el aeropuerto de Almería Que es un aeropuerto súper chiquitillo Y esto está petado de gente que va para Barcelona Así que por lo visto a pesar de... De todo lo que se dice, no hay tanto... Toda esa gente la que va para Barcelona A ver, digo mucha gente, tampoco es que haya mucha gente pero hay tres vuelos y creo que están todos llenos Voy a presentar a mi amigo Adrián no, hola, no. Que es este de aquí que no ha, no ha dicho, no va a tener a, a ver las mejores vistas de Castel del Fels. Os las voy a enseñar ahora mismo. Bueno, ahí tenéis las mejores vistas de Castel del Fels, según Adrián. ¿Tienes algo que decir, Adri? Sí, es muy bonito. Vamos a ver el castillo ah. que está ahí. Adrián, ¿tienes la llaves del castillo o no? ¿Dónde las tienes? Eh, en la cochera, me quedan dentro. ¿Qué haces? <risa> Vamos andando como hora y media y es la única bandera que hemos visto, <risa> para que veáis. ¿Tú qué opinas, Adrián, de esto? <risa> Muy bien, muy bien. Bueno, segundo día ya en Cataluña. Sácame el móvil del, del, del, de la mochila. Adrián interrumpiendo el vídeo. No te voy a sacar el móvil, vas conduciendo. te lo sí, sí. ¿Que nos vamos Ay, a dónde nos vamos a ir? A agarra. Agarrar. Agarrar. ¿Y qué hay en Garraf? Es un pueblo costero, ¿no? Garraf, Garraf... Bueno, ya está. Vamos a un pueblo costero con casas blancas. Dice Adrián, es lo que me ha dicho. Y digo, ¿qué hay? Barcos y casas blancas. Por ahí vamos a Garraf y ahora lo enseñaré. A ver si os gusta. venimos a Sitges ahora, os vamos a enseñar un poquito de Sitges, igual que hemos hecho antes y... Adrián, ¿algo que hay en Sitges? Siches. Que hay en Sitges, Sitges Y mucho Sichano. Si venís a Cataluña algún día, os pasaré, <risa> os dejaré abajo el contacto de Adrián para que os haga de guía Es un tío, un guía, perfecto, vamos, explica todo de puta madre El resumen es que le estamos diciendo a Adrián que nos enseñe monumentos de sitios. No ha tenido aquí al paso marítimo, que está bien, pero eh, se pone a andar por un lado y decimos, ¿dónde están los monumentos y tal? Pues no sé. Cuando llevamos andando ya a dos kilómetros, resulta que nos damos la la vuelta y mira. Allá lo dejo, según una iglesia, que resulta que para otro lado no había nada, ¿sabes? Ahora está preguntando a Google, a, a, a Google, para ver en ¿lo estás oyendo? ¿Qué le preguntando a Google? Mierda bendita. Cosas para ver en Sitges. No ha llevado en dirección contraria del centro de la ciudad. No ha llevado para pa donde no hay nada. Hay un hotel ahí en forma de barco que es en lo que se ha quedado fijado. Pero bueno, en fin, es Adrián ya hay que quererlo. Porque no ha multado en Sitges, porque aquí hay que pagar la hora hasta los domingos. Pero bueno, ya hemos anulado la denuncia y ya está, ya hemos puesto aquí HP el ticket señalado para que lo vean. Que hemos ya visitado Siches y ya la primera parte del viaje ha acabado, mañana vamos a Zaragoza Y nada, que lo hemos pasado de puta madre Nos han multado, nos ha enseñado a Adrián, al final ha sido un buen guía Que me meto con él, pero al final se ha portado muy bien Y nos ha enseñado ahí una iglesia que conocía el de toda vida, de venir, de venir a Siches Y nos ha enseñado también unas callejuelas que, bueno, las habéis visto, que están... Que están sí, sí, sí, guapísimas, muy así muy que muy nada, muy que muy espectaculares, espectaculares, espectaculares. En la zona azul no la han enseñado, no han clavado, pero bueno, y luego pues muy bien, la experiencia buena, la verdad que la zona de Sitges, eh, Castelldefels y lo que vimos esta mañana, también el, oh, lo diré el nombre, Caraf. Caraf, eh, Garraf, muy bien, Garraf, bueno, Garraf. no hemos visto... No hemos visto el clima, aquí el clima está tranquilo, no es como en Barcelona, que no hemos ir a Barcelona porque al final estamos ahí muy fastidiadillas y tal, pero bueno, en fin. Ah, jugando es a partida de mus. Pues ya está, está ahí. Sí, palo en vivo. Así que nada, en fin, hasta aquí.